rode Suriano Suárez, referencista virtual de la Biblioteca Denisoto Soto en la Universidad Adventista de las Antillas y te saludo con mucho cariño nuestra cuarta transmisión. Este es un espacio en el cual hemos creado para conectar contigo facultad contigo estudiante en el cual podemos dar a conocer noticias sobre lo que acontece en nuestra biblioteca sobre los servicios sobre las herramientas que conozcas más sobre el personal de nuestra biblioteca durante la noche de hoy queremos invitarte a que permanezcas hasta el final ya que en la primera parte estaremos abordando una semana que estamos celebrando de mucha importancia para nuestra biblioteca. Y se trata de la Semana Nacional de la Biblioteca titulada Conéctate con tu Biblioteca. En la segunda parte contaremos con la presencia de dos personas muy, muy especiales para nosotros en biblioteca. Estará con nosotros la doctora, doctora perdón, Silvia Chinf, eh, catedrática de nuestra institución. Y el estudiante de la Escuela de Religión, José Toro. Así que te invitamos a permanecer, a que compartas con nosotros, a que interactúes por medio del chat de Zoom, de, de Facebook, perdón, para que puedas eh, escribir tu pregunta, algún comentario en relación al tema que estaremos abordando en la noche de hoy. Así que te quiero dar una cordial bienvenida a nuestra transmisión. Bienvenidos. Proclama del Gobernador, Semana de la Biblioteca y Día del Bibliotecario. Por cuanto el Gobierno de Puerto Rico celebra la Semana de la Biblioteca y Día del Bibliotecario en justo reconocimiento a la labor de estos profesionales de la información por su aporte a la educación y al enriquecimiento cultural del pueblo puertorriqueño. Por cuanto la Biblioteca son centros esencialmente educativos que posibilitan el acceso a los ciudadanos de diversos recursos para las investigaciones, el estudio, la educación continua, el esparcimiento intelectual, espiritual y recreativo. Por cuanto, esta conmemoración reconoce la importante función de los bibliotecarios, así como de las entidades dedicadas al mejoramiento y ofrecimiento de estos servicios, tales como la Sociedad de Bibliotecarios de Puerto Rico, la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico, el Programa de Servicios Bibliotecarios y de Información del Departamento de Educación y la Biblioteca Nacional de Puerto Rico adscrita al Instituto de Cultura puertorriqueña por su valiosa aportación a la comunidad como custodios del caudal de conocimientos y recursos disponibles en las bibliotecas de Puerto Rico. Por tanto, yo, Pedro R. Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, en virtud de la autoridad que me confiere la ley número 16 de 25 de abril de 1986, proclamo del 3 al 9 de abril y el 8 de abril de 2022, Semana de la Biblioteca y Día del Bibliotecario. Al así hacerlo, felicito a todos los bibliotecarios y bibliotecarias en su semana y exhorto al pueblo de Puerto Rico, a las entidades públicas y privadas e igualmente a las instituciones educativas y culturales, a la participación en las actividades alusivas a esta conmemoración de interés público, en testimonio de lo cual, Firmo la presente y hago estampar en ella el gran sello del gobierno de Puerto Rico en la ciudad de San Juan, hoy 16 de marzo del 2022, promulgada de acuerdo con la ley, hoy 16 de marzo del 2022. Firman Omar J. Marrero Díaz, secretario de Estado, y Pedro R. Pierluisi, gobernador de Puerto Rico. Les saluda a Ixa Vega, su bibliotecaria aquí en la Universidad Dentista de Las Antillas, junto a mis compañeras Rode Suriano e Ibeliz Vélez. Buenas noches, Rode. Buenas noches feliz. Muy buenas noches a muy buenas noches feliz. Muy contenta de poder compartir nuevamente con todas ustedes. Bien, ustedes acaban de escuchar la lectura de la proclama del gobernador para la semana de la biblioteca. Y ustedes se preguntarán, ¿y ¿existe una semana de la biblioteca? Sí, existe una semana de la biblioteca a nivel nacional. En todos los Estados Unidos se celebra la semana de la biblioteca y también en Puerto Rico, en esta semana que estamos eh, actualmente, así que estamos justo en plena celebración de nuestra Semana de la Biblioteca. Así que ahora quisiera que Ibeliz nos compartiera un poquito de las actividades que estamos realizando en esta semana tan especial. Sí, como no, eh, buenas noches a todos. Les saludo nuevamente en esta nueva transmisión. Eh, importante destacar que el tema de esta Semana de la Biblioteca es con, conéctate. Con tu biblioteca. Así que en base a esto, pues hemos hecho algunas actividades y todavía nos quedan algunas actividades por realizar en el resto de la semana. Pero todo esto comenzó el viernes pasado, que como un preludio a la semana de la biblioteca, tuvimos un taller con la facultad de nuestra universidad. Y en ese taller se les habló de cómo eh, hacer búsquedas en las bases de datos de libros electrónicos. En esa ocasión hablamos de EBSCO, de ProQuest y de e Libro. Así que ellos comenzamos con ellos ese preludio a la semana de la biblioteca. Pero en esta semana ya hemos realizado actividades. Ya hoy es martes, en el día de ayer, lunes 4, estuvimos en la mañana entonces un taller eh, en formato virtual a través de Zoom de la compañía E-Libro, el que es nuestra eh, base de datos, una de nuestras bases de datos de libros electrónicos. En el día de hoy, tuvimos en formato presencial en esta ocasión una clínica de salud mental. En esta clínica de salud mental nos hablaban de cómo eh, controlar el estrés, eh, se ofrecieron masajes, se ofrecieron varias eh, charlas de salud y toda esta tuvo a cargo la profesora Mirna Hidalgo y sus estudiantes en sus clases de, de, de la universidad, en el departamento de enfermería. Pero quiero destacar que todavía nos quedan dos actividades más. Así que les invito para que estén pendientes de estas actividades, la primera es mañana miércoles 6 de abril, esta actividad será a las 3 de la tarde a través de Zoom, esta actividad será virtual y es un taller de la eh, base de datos Clinical Key for Nursing, así que va a venir personal de esta, de, nuestra, de esta compañía que nos ofrece esta base de datos y va a estar dando un taller ...para todos los que asistan en el día de mañana a las 3 de la tarde a través de Zoom. El enlace para esta actividad se estará enviando a través de los correos electrónicos... ...que se envían anunciando la actividad. Eh, hace varios días se envió un correo electrónico con todas las actividades detalladas... ...y ahí estaba el enlace para cada una de las actividades que eran virtuales. En el día de hoy se envió uno para precisamente recordar la actividad de mañana... Y ahí incluía también el enlace de Zoom para poder conectarse a la actividad. Y el próximo jueves a las 10 y 30 de la mañana, también a través de Zoom, tendremos el taller de ProQuest eBook Central. Esa otra de nuestras bases de datos de libros electrónicos que también el personal de, de la compañía va a estar ofreciéndonos ese taller. Recuerden que es un taller virtual a través de Zoom a las 10 y 30 de la mañana y que el enlace además de los correos que ya se han enviado, se le estará haciendo nuevamente llegar a través de un correo electrónico para que puedan conectarse. Les invito a que se conecten porque esos son eh, herramientas muy importantes en nuestra biblioteca para que ustedes puedan utilizarlas para realizar sus trabajos académicos. Pero también quiero también mencionarles que durante toda la semana en la biblioteca se ha estado presentando una exhibición de anuarios y de fotos históricas conmemorando los 60 años de existencia de nuestra universidad. Así que les invito también que si tienen la oportunidad, se alleguen hasta nuestra biblioteca y den la vueltita por allí y puedan ver esas fotos que están presentadas allí y puedan hojear esos anuarios a ver a cuántas personas de las que trabajamos ahí quizás nos encuentren algunos de esos anuarios para que vean cómo, cómo éramos dos o tres añitos atrás. Así que les invito a que, a que puedan pasar por la biblioteca y puedan participar también de esta actividad. Y de las que hemos mencionado, recordando que el tema es conectando o conéctate con tu biblioteca. Me parece excelente. Hemos estado realizando diversas actividades con el propósito de poder impactar más a nuestra comunidad académica. Así que están todos cordialmente invitados a enlazarse, a conectarse de manera virtual a los diferentes talleres que hemos estado ofreciendo para beneficio de todos ustedes. Pero de, ¿Puedo añadir una, algo adicional? Claro que este sí, man, Esta semana, también, el jueves en la mañana, el personal de la biblioteca va a tener a cargo el devocional del personal. Y tendremos invitada a una de nuestras estudiantes que son fieles asistentes a la biblioteca. Así que eh, muchos podrán saber eh, luego les, les, les daremos más detalles, pero es precisamente en esta semana, pues también tendremos esa hermosa oportunidad de poder compartir con todo el personal de la universidad este devocional, como les menciono, por una estudiante que yo le digo, ella es fiel, muy fiel, asistir a la biblioteca y utilizar nuestros servicios. No sé si, Así. si puedo decir el nombre de ella. Claro que sí, adelante. Ah, pues muy bien, pues... Eh, se trata de nuestra compañera, y ahí se me fue el nombre, un momentito. Eh, ¿Kelva? ¡Kelva Vázquez! <risa> Esas cosas pasan en vivo. Kelva es una persona constante aquí en la biblioteca. Uh -huh. Y la escogimos a ella precisamente porque ella es una de nuestras clientes fieles y que, y que además Dios la utiliza para llevar su palabra en diferentes formas y diferentes lugares. Así que escogimos a Kelma precisamente por, por esa, esa devoción que ella tiene al Señor y también porque siempre está con nosotros aquí en la biblioteca. Perfecto, así que esta semana es una semana bastante activa para nosotras como bibliotecarias Una oportunidad de conectar más directamente con nuestra población académica Esta ha sido la primera parte en relación a las noticias, a las actividades que hemos estado realizando Y realizaremos durante el resto de esta semana Ibe, ¿qué te parece entonces si pasamos a nuestra segunda parte de la transmisión de hoy? Claro que sí y hablando verdad, de conectar con la biblioteca, eh, queremos sabemos que la biblioteca de Nisoto sirve a varios grupos de nuestra comunidad académica y entre esos grupos están dos grupos principales que son la facultad y los estudiantes. Así que precisamente en esta noche, en esta transmisión, hemos, tenemos dos invitados que representan esos dos grupos principales a los que servimos para que nos hablen entonces de sus experiencias en relación a los servicios, las herramientas y el personal de la biblioteca, cuáles han sido sus experiencias. Así que, rode ¿qué te parece si comenzamos con nuestra primera invitada de la noche? Me parece muy bien y se trata de la doctora Silvia Chins. Doctora, bienvenida. Estamos muy contentos y agradecidos que haya aceptado nuestra invitación a colaborar en la noche de hoy. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nuestra primera pregunta, doctora. ¿Cuáles son sus funciones en Antillian y cuánto tiempo lleva trabajando para esta universidad? Bueno, eh, soy directora del Departamento de Investigación y soy profesora a nivel graduado y subgraduado dentro de la universidad. Estoy enseñando desde el principio del 2013, en la universidad, así que ya hace más de nueve años que estoy eh, como profesora en la universidad. Excelente. De manera personal yo quisiera mencionar compañeras que para mí ha sido una grata experiencia compartir con la doctora Silvia. La doctora Silvia yo la recuerdo en mis primeros días de que cuando me incorporé al equipo de trabajo de biblioteca, verla llegar a la biblioteca se dirigió personalmente conmigo a hacerme algunas preguntas en relación a los servicios y créanme que me impactó porque... La realidad es que vemos muy pocos maestros en nuestra biblioteca solicitando de nuestro apoyo como personal y de los servicios. La doctora siempre incluye a los estudiantes con los servicios, con las herramientas y se preocupa mucho por la calidad de servicio y de contenido que ofrecemos desde nuestras facilidades. Doctora, dicho esto, ¿Por qué es tan importante utilizar los servicios, las herramientas y el personal de apoyo de nuestra biblioteca académica? Bueno, en mi concepción de lo que es una universidad, la biblioteca ocupa un lugar del centro de la vida académica, o sea que es muy importante. Eh, es un termómetro de cómo sí. anda la universidad. Cuando llego a una universidad que no conozco, me gusta mucho ir a ver la biblioteca de esa universidad, porque uno mira cuán concurrida es de estudiantes, eh, si ediliciamente es acogedora eh, para que a los estudiantes y a los profesores nos guste estar en esa biblioteca eh, estudiando, si hay estudiantes en las mesitas individuales o estudiando en grupos, y si ese edificio eh, ocupa un lugar importante en el campus, está en un, en un lugar central. Todo esto nos habla, como les decía, es un termómetro, o sea, nos habla de la forma o la metodología con que se enseña en esa universidad. Por eso creo que es importantísimo la labor de la biblioteca. Doctora. Desde que usted llegó aquí en Antillian, yo, no, yo la reconozco como muy fiel asistente de la biblioteca. Siempre ha pedido nuestros servicios, siempre ha estado eh, en contacto con la biblioteca. Y entonces le pregunto, eh, ¿qué servicios usted ha solicitado directamente de la biblioteca? Bueno... Como, como estás diciendo, soy una buena clienta. ¿Sí? Así, eh, me gusta mucho eh, cuando tengo que empezar el semestre, revisar los estantes, eh, los sectores donde están los cursos que voy a enseñar, los libros de los cursos que voy a enseñar, y ahora también revisar los eh, libros electrónicos, los uh -huh. libros, eh, Y en eso me han ayudado mucho, eh, para encontrar libros físicamente en la biblioteca, también con los e-books, también con eh, los artículos eh, para armar los cursos en línea o que quiero darle a mis estudiantes para leer. Eh, han ayudado mucho, Estoy es más, este último semestre hasta había encontrado un artículo que me gustaba mucho, mucho y era reciente y de acá de Puerto Rico. Y Rode eh, ayudó para que no estaban eh, completamente eh, para bajarlo, pero para que sí pudiéramos tenerlo, eh, con, sus, con los contactos que tienen ustedes en la biblioteca. Eh, eh, he pedido libros específicos para que compren, y, y lo han comprado en la Madre, han hecho lo imposible para que tengamos esos recursos, y nuevos recursos, y, para tenerlos en reserva, que los estudiantes también puedan leerlos. Uh -huh. Y, por supuesto, nos han ayudado muchas veces en mi clase con los talleres de base de datos eh, para mis estudiantes. Tanto eh, puedo eh, referirme a nivel subgraduado, como también de la maestría, y en los veranos que se da la maestría también de los cursos de teología, eh, del CETAI de, de la Antillian, eh, también, o sea que eh, agradezco mucho este servicio también del taller de la bases de datos. Y una de las cosas que he tenido la oportunidad de poder realizar con la profesora Silvia cuando me ha invitado a sus talleres, es que viajamos juntas, doctor, a diferentes países desde Puerto Rico, ¿verdad? Ya que usted tiene la oportunidad de llegar más allá, más allá de Puerto Rico, por medio de sus clases, en el grupo específicamente de CETAI, que son nuestros estudiantes en el área de teología, que se encuentran ubicados en diferentes partes del mundo. Mundo. así que hemos viajado juntas y eso sí. es una de las cosas que he disfrutado mucho también doctora de qué manera como profesora usted ha logrado conectar los servicios las herramientas y al personal en sus clases podría darnos algunos ejemplos bueno eh... Por supuesto que en las clases de investigación, yo doy investigación en educación a nivel eh, graduado y subgraduado, eh, es importantísimo trabajar mano a mano con la biblioteca y los estudiantes tienen que hacer su búsqueda tanto en lo que hay online como lo que hay físicamente. Eh, y bueno, en lo que es la maestría en teología también que lo mencionamos. Entonces, en eso sí o sí, ya es el, en el parte del curso. Eh, uh -huh. Son una unidad especialmente para buscar eh, y aprender a familiarizarse con la biblioteca. Pero en los otros cursos que no son de investigación, también me gusta que mis estudiantes hagan sus monografías y sus investigaciones, de currículos innovadores, en la de ciencia y fe eh, y biblia eh, sobre los dinosaurios o sobre otros temas. Ellos tienen que investigar también, no solamente para el curso de investigación, porque, eh, bueno, estamos propiciando de que sea una investigación formativa como parte cur del currículo en el curso, que los estudiantes tienen que también hacer la investigación y esto... Por supuesto, requiere los servicios de la biblioteca, y ustedes lo, no, nos los están dando. Y también eh, pedir que los estudiantes hagan reseñas bibliográficas de libros. Sí. Me gusta eso porque así se va conociendo los libros, y sobre sí. todo la, la bibliografía reciente que ha adquirido la biblioteca también. Es otra forma también que vinculo en mis clases con la biblioteca. Ok, y todo esto que nos ha dicho entonces, doctora, eh, entonces, ¿cómo usted describiría, verdad? ¿Cuál es su experiencia o ha sido su experiencia con el personal y los servicios de la biblioteca cuando ha sido, eh, los ha utilizado para sus cursos, como nos ha mencionado hasta ahora? Bueno, ya dije que soy una clienta que la, me tienen seguidito allí y siempre me han tratado muy, en forma muy servicial y amablemente, eh, mucha disposición para ayudar, y estoy sumamente agradecida de eso, eh, siento que trabajamos como un equipo, que eso es importantísimo. Eso es bien importante y es lo que buscamos, conectar con nuestra facultad, colaborar, trabajar en equipo. Antes de continuar con la siguiente pregunta y última, doctora, me gustaría mostrar aquí en pantalla, tenemos a una persona que nos ve, Elizabeth Suárez de Aragón, nos dice, felicidades por la información que ofrecen. Muchísimas gracias a Elizabeth por acompañarnos. Me parece que ella nos acompaña desde Houston. Así que un oh, beso, un abrazo muy grande. Es mi tía, tengo que confesar. Oh. <risa> Así que, nada, vamos a continuar con nuestra última pregunta. Doctora, ¿qué recomendaciones podría usted darnos y compartir en la tarde de hoy eh, en cuanto a invitar a nuestros compañeros de la facultad para que así como usted integra la biblioteca en sus clases, ellos lo puedan hacer, o algunos tips prácticos? Bueno, esto es muy importante, eh, este trabajo en, en un equipo de aprendizaje desde el Departamento de Investigación estamos propiciando eso, eh, estamos capacitando a toda la facultad a los, para hacer eh, una investigación formativa. Eh, estamos haciendo justamente un curso ahora sobre eso, para que eh, como docentes incorporemos todas estas herramientas a fin de crear una cultura de investigación en Antillan que por supuesto la biblioteca está de la mano en eso. Eh, mi agradecimiento de nuevo por todo lo que ofrecen, por la felicitación por estar eh, dando a conocer la biblioteca de esta manera, por ejemplo, como estamos esta noche y qué servicios presta, y también eh, felicitaciones por mantenerse Acorde a los cambios que van surgiendo en estos tiempos en nuestra sociedad, he visto cómo eh, ha crecido la parte que se ofrece con los, eh, la base de datos, con los libros en línea, eh, eh, eh, con la parte de referencia, que ahora eh, se está requiriendo otros servicios de la biblioteca y la biblioteca lo está brindando, ¿no? A un referencista en línea y varias cosas así, mi felicitación por eso. Y ya que estamos, también pongo un pedido, para mí sería, para mí, como directora del Departamento de Investigación, solicitarles que cuanto antes también la biblioteca pueda incluir un repositorio porque hay muchos trabajos que se están haciendo ahora a nivel bachillerato, especialmente, no solo las tesis de los estudiantes de maestría, que sería muy bueno que eso vaya quedando, porque es parte de lo que podemos mostrar que vamos haciendo de la mano en la universidad, biblioteca e investigación también. Y bueno, ya que va a ser el día del bibliotecario, creo que es pasado mañana, Felicidades eh, y que Dios las siga bendiciendo en esta tarea que con tanto corazón hacen y nos ayudan a toda la facultad y los estudiantes de Antillas. Muchísimas gracias doctora por sus palabras. Hemos tomado nota de su petición y estaremos trabajando en ella. Gracias por el apoyo que día a día nos ofrece, nos da por medio de las peticiones que nos solicitan. Gracias por conectarnos con los estudiantes y queremos decirle que siempre estamos a la orden para usted y para todo el grupo de la facultad que integran a, a, en, en la Universidad de Antillia. A Ixa, ¿Ibe algo más? Pues, nuevamente, gracias, doctora. Siempre, de, como mencionaba al principio, desde que ella comenzó con nosotros aquí en la universidad, eh, asistíamos constantemente a sus clases, a los pedidos de los talleres. Sí. Eh, estuve con ella muchas veces, esos talleres, que nos los disfrutamos muchísimo. Y, pues, ojalá se nos logre esa meta de repositorio, doctora. Eh, seguimos orando al señor para que pueda ser una realidad. <risa> Muchísimas yo quería, gracias. Sí. Yo quería mencionar, Roda, también agradecer a la doctora, porque yo sé que otra de las cosas que ella hace es recomendar libros, porque muchas veces, eh, si nosotros, esa es la forma que nosotros sabemos que eh, está utilizando la facultad en sus clases, y entonces ellos nos hacen llegar esas recomendaciones de libros, y así nosotros sabemos que son libros que debemos tener en la biblioteca porque los estudiantes los van a estar utilizando en sus clases. Pero la única forma de nosotros entonces saberlo es que la misma facultad nos, haya, nos haga llegar esas recomendaciones. Así que le agradezco, la, yo sé que le agradecemos a la doctora porque ella también siempre está dispuesta a, a, a estar recomendándonos libros que eh, considera que deben estar en la biblioteca para que los estudiantes puedan utilizarlos. Y, y añado, no solamente que los recomienda. En sus viajes a Sudamérica, eh, ella y su esposo muchas veces consiguen recursos que no se van a conseguir acá en territorio de Estados Unidos y en Puerto Rico. Así que ellos en esos viajes aprovechan y van a sus librerías. No sé cómo hace, doctora Jim, pero yo sé que ellos siempre traen libros que han resultado excelentes recursos para nuestra biblioteca. Así que les agradecemos a usted, a su esposo, por esas, es, esos recursos tan valiosos que nos hacen llegar acá. Y aquí podemos observar la conexión que hay, entonces, de la facultad con la biblioteca y la biblioteca con la facultad. Porque ahora al escuchar a mis compañeras recordé algo. Y es que en muchas ocasiones cuando estamos trabajando entre mi compañera Ibelis y su servidora, vemos recursos que podrían aportar más en el área de la doctora, siempre decimos, esto puede servir para la doctora Silvia, esto para los estudiantes de la doctora Silvia, cuando preguntan sobre algún tema en específico, ya sea de temas de creación, de evolución, la doctora Silvia, de hecho, una de las uh, adquisiciones que llegamos a realizar, porque la pandemia, ¿verdad? Eh, nosotros ofrecíamos un servicio mayormente presencial, eh, la parte del estudio revisión de Tesis, ¿Verdad, doctora? Y en sí. la pandemia fue difícil poder acceder a esos recursos en formato impreso. Sin embargo, por la, el conocimiento y la relación que tenemos con usted, adquirimos la base de datos de ProQuest, de tesis, para sí. su clase. O sea, de que aquí podemos hablar y reiterar la conexión, ¿verdad?, que existe cuando un profesor se acerca, consulta, solicita, eh, promueve, recomienda. Y la biblioteca actúa, reacciona ante los pedidos que muchas veces pues son poco a poco, ¿verdad? Pero sí los tenemos en nuestra lista. Muchísimas gracias doctora Silvia por, por acompañarnos, por compartir su experiencia con todos nosotros y estamos a la orden. Muchas gracias por todo lo que han hecho y siguen haciendo y por invitarme esta noche también. Dios las bendiga. Amén. Gracias. Igual. Gracias. Muy bien. En esta noche les mencionamos que tenemos un segundo invitado. Esta vez es un estudiante y es el estudiante José Toro. Así que le damos la bienvenida a José. Buenas noches, José. Buenas noches, amada familia de la Biblioteca. Bendiciones para todos, en gran manera, los que nos escuchan también a través de las redes. Gracias, José, por acompañarnos. José, quisiera que nos dijeras en cuál departamento estudias. Sí, yo estoy estudiando en el departamento de Teología, allí en la Universidad de las Antillas, Universidad Adventista. Por un llamado que recibí del Señor eh, hace poco tiempo, el Señor me llamó al ministerio y estoy pasando por una experiencia maravillosa. ¿Cuánto, ¿Cuánto nos alegra escuchar esas palabras? ¿Cómo respondes a la voz de Dios? Para una, no es una profesión, esto es una, una entrega, una vocación especial que Dios te ha puesto en tu camino, José. Y sé sí. que lo vas a hacer... Con la ayuda y la bendición de Dios y el Espíritu Santo va a estar siempre dirigiendo tu vida. José, y te pregunto, ¿en qué año te encuentras de tus estudios? Yo estoy apenas terminando curso un año. Ahora en mayo termino mi primer año. Eh, ha sido una experiencia de aprendizaje bien profunda, en sentimientos encontrados, pero ahí lo agarramos y por ahí vamos. Y te una preguntita adicional. ¿De qué pueblo vienes? Yo sí, yo soy de Lajas, estoy trabajando en la obra en Guánica, pero soy nacido, criado en Lajas, Puerto Rico. ¿Pero vives en Lajas actualmente? Vivo en Lajas actualmente y trabajo en Guánica, Puerto Rico. Muy bien, así que tienes mucha tarea en tus manos, estudiar y trabajar. Que no, yo sé que no es fácil hacer ambas cosas, yo sé que Dios te está ayudando pero me contaron por aquí una de mis compañeras que tuviste una experiencia muy especial aquí en la biblioteca. Eh, y te pregunto, ¿tú tenías experiencia previa de visitar otras bibliotecas antes de llegar a Antillian? Válgame, amados míos, yo terminé de estudiar educación en el 1995, sobre 25, 26 años ya se me había olvidado cómo eran las bibliotecas, cuando yo entré a la Antillian eh, fue una experiencia de aprendizaje, ¿qué es esto?, ¿dónde estoy?, ¿cómo lo hago?, así que fue algo extraño que tuve que adaptar a mi vida. Me imagino porque en 25 años las bibliotecas hemos evolucionado muchísimo. Así que ahora hay mucha tecnología en las bibliotecas, hay muchas cosas que antes se hacían de manera manual que ahora se hacen de manera electrónica. Así que yo me imagino el, el cambio drástico que viste cuando entraste aquí en Tillian. Entonces quisiera por favor que compartieras con nosotros esa experiencia que tuviste al llegar a esta biblioteca. Entiendo... Que tenías Llegaste a la biblioteca porque tenías una tarea especial de una monografía en uno de los cursos del profesor y el doctor Pedro Canales. Así que entiendo que requerías un poco de ayuda en ese sentido. Así que quisiera que nos compartieras un poco cómo fue esa experiencia, José. Pues fue una experiencia de una oración contestada porque cuando comencé el curso, me pidieron unos libros y, y tenía que buscar algunos libros y todo andaba bastante bien, pero cuando dijeron monografía, yo dije, guay, ¿qué es esto? Y hay que <risa> hacerla en computadora <risa> Así que entro a la biblioteca con el fin de, de recibir, no una poca ayuda, como usted dijo, necesitaba toda la ayuda del mundo, pero oré a Dios, le dije, Señor, no puedo con esto, envíame ángeles que me ayuden, que me abran puertas, y definitivamente cuando yo abrí esa puerta de la biblioteca, Dios me dirigió eh, por los lugares que yo necesitaba, me encontré con, con muchas eh, almas, muchos ángeles que Dios envió, que son eh, personas manos ayudadoras, como nuestra amiga amada Rode, que me ayudó un montón eh, a empezar a trabajar con la tecnología, que soy neófito en esto, así que para mí fue algo eh, divino, celestial, que llegó a mi vida cuando se abrió esa puerta. ¿Y cómo fue esa ayuda que recibiste de nuestra compañera, nuestra referencista, rode ¿Qué ayuda ella te brindó? Mire, ella me brindó una ayuda como si yo hubiera tenido cinco años de edad. Así yo lo sentí, como ella me explicó todo. Y, y yo le... Me tiré al medio, como decimos acá, le confesé que no sabía nada. Ella me dijo, no se preocupe, que aquí estamos para ayudarle. Y desde punto cero arrancó conmigo y empezó a ayudar y empezó a decirme todo, cómo navegar por, por la computadora para buscar los libros, y adicional a eso, me printió todo lo que necesitaba, y lo que me había explicado, me lo dio todo por escrito. Así que yo fui por allí, pompeado para casa, para empezar a hacer la monografía. Y, y les digo un secreto, que nadie lo sepa, yo saqué 100% en la monografía, <risa> nadie lo sabe ahora, 100% de la monografía, gracias a la ayuda que me dieron en ese momento. Y eso nos hace sentir muy contentos porque ese es el propósito, el brindarles nuestro servicio, el enseñarles, el abrirles el camino. Yo recuerdo cuando José llegó, él llegó muy preocupado. Yo lo recuerdo, aún en mi mente tengo su cara presente, de la preocupación uh -huh. que tenía de que se iba a lograr ese trabajo. Y él poco a poco, en la conversación que fuimos teniendo, me confesó, ¿Cómo se hace una monografía? Le dije, no se preocupe, hay información que nosotros podemos proveerle, los, la definición de monografía, los elementos principales que componen una monografía, toda esa información. Subimos al segundo piso a buscar esos recursos en formato impreso y también un listado. De las, de, de las tesis que tenemos disponibles en nuestra biblioteca en relación al tema que él estaba investigando. Pasaron los meses y sinceramente pues me olvidé. Hasta cierto punto porque todos los días atendemos a diferentes estudiantes con diferentes necesidades. Creo yo que era casi a finales del semestre, José, ¿verdad? Que estábamos sí. ahí y su servidora en el counter en la entrada de la biblioteca y entró una persona vestida de Gabán, eh, muy guapo, y llevaba los libros a entregar y se los entregó a Ixa. Cuando yo miro los libros, reconocí de quién se trataba porque reconocí la carátula de los libros. Y ahí digo, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y ahí es cuando él comparte su experiencia y, y, me, y me dice, esto fue una oración contestada. Y entonces le pregunté, ahora, ¿la biblioteca cuenta con recursos para entonces realizar las investigaciones? ¿Y qué me contestó José? Eh, tiene todas las herramientas para comenzar con un estudiante desde el primer semestre hasta que termina. Eh, en verdad eh, es una ayuda que deben aprovechar todos, porque allí desde libros hasta la enseñanza en la tecnología, que, que, que eso es una un herramienta adicional que nos dan. Así que es una gran bendición contar con una biblioteca en la universidad. José, ¿y entonces, ¿qué exhortación le, le darías a tus compañeros en relación al uso de la biblioteca? Sí, yo le recomendaría a todos los compañeros, eh, no importa eh, si son tecnólogos de, o si son neófitos en esto, pero que visiten la biblioteca, ahí hay libros que, que vamos a necesitar, que vamos a usar, Allí hay personas adiestradas, no solamente adiestradas, sino comprometidas con el estudiante. Cuando yo entré a esa biblioteca, yo sentí que eso era un grano de, de arena en la obra de Dios. Todo el personal de la biblioteca. Excelente. Va a encontrarse con personas no solamente preparadas, sino carismáticas, llenas del amor de Dios y dispuestas a sacar adelante al estudiante. Esa es mi recomendación. Visítelo para que prueben, gustad y vean qué bueno es Dios. Amén. Pues José, realmente estamos felices de haberte tenido con nosotros, de que hayas compartido con nosotros esta linda experiencia y pues te agradecemos mucho esa exhortación que le has hecho a los compañeros estudiantes de nuestra universidad y ojalá esa experiencia de José se pueda replicar en muchas otras personas que necesitan quizás o no saben cómo hacer sus investigaciones, sepan que estamos aquí a la orden para ayudarles, que es nuestro gozo servirles en nuestra biblioteca. Así que José, gracias, buenas noches, te, te deseamos muchas bendiciones, mucho éxito en tu carrera estudiantil, en tu carrera profesional, en la misión y en el llamado que Dios te ha hecho al ministerio, Dios te pueda seguir usando poderosamente. Así que agradecemos Gracias. a José, agradecemos a la doctora Chip por haber estado con nosotros. Creo que hemos pasado un buen tiempo con estos invitados especiales que Dios nos ha permitido compartir con ellos en esta noche. Claro que sí, eh, estamos muy agradecidos, ¿verdad?, de esos testimonios que nos han traído esta noche, ¿verdad?, de esas experiencias que nos han contado. Y eso nos hace, nos da ánimo, ¿verdad?, para continuar con lo que es nuestro propósito y es servir a esa comunidad académica en sus necesidades de información, en lo que tiene que ver con su, con su quehacer académico. Así que recuerden que estamos ahí en la biblioteca, estamos tanto de forma presencial como de forma virtual para atender esas preguntas, esos pedidos que ustedes tienen y tratar de ayudarles de una manera u otra, llevarlos por el camino hasta que ustedes puedan lograr el éxito académico y como mencionó la doctora Chimp la biblioteca eh, cumple un rol muy importante en, en, ese, en ese trayecto de lo que es la vida académica. Pero antes de terminar, ¿verdad? quisiera recordarles que esta semana, Conecta con tu Biblioteca, hemos estado mencionando cómo estas personas, el estudiante José Toro y la doctora Chimp, cómo ellos han conectado con la biblioteca. Y en esta semana les invitamos a que continúen conectando con la biblioteca a través de las actividades que tenemos. Ya hemos tenido algunas actividades hasta el día de hoy, pero nos quedan dos actividades más que se las voy a mencionar nuevamente. Recuerden que el próximo miércoles, o sea mañana, a las 3 de la tarde, va a haber el taller a través de Zoom de la base de datos clinical Key for Nursing. Muy importante porque ahí usted va a aprender cómo hacer esas búsquedas en esa, en esa base de datos de libros electrónicos, específicamente para el área de enfermería y ciencias de la salud. El enlace, recuerden, a través de los correos electrónicos que enviamos anunciando las actividades, le enviamos el enlace para que se conecte a Zoom. Y recuerde también que el próximo jueves sería la actividad final eh, de los talleres a través de Zoom a las 10 y 30 de la mañana. En este caso será para la compañía de ProQuest bases de datos de libros electrónicos de ProQuest, también muy importante. Así que les invito a que participen de estos talleres, es muy importante, se los vuelvo a recalcar, pero también les invito a que visiten la biblioteca y por lo menos se den una vueltita por allí y puedan ver esas fotos que están por allí para que vean cómo ha ido evolucionando la universidad e incluso la biblioteca a través de los años. Así que les invito a que continúen disfrutando de esta celebración de nuestra Semana Nacional de la Biblioteca. Además, queremos mencionar que esta transmisión ha sido grabada para beneficio de aquellas personas que lo deseen volver a ver o que lo quieran ver por primera vez. Queda grabado en nuestra página de Facebook y por YouTube. Nos pueden buscar por Biblioteca Denisoto en cualquiera de esas redes sociales. También para ir finalizando con la transmisión de esta noche, quisiera mencionarles que nuestra próxima transmisión será el 19 de abril a las 7 de la noche por esta misma página de Facebook y tendremos como invitada, compañeras, a la doctora Janet Sima, directora de la Biblioteca Virtual Adventista. Así que no nos queda más sino que despedirnos y bueno, agradecer muchas. a cada una de las personas que nos están viendo en este momento y, e invitarlos para que el 19 de abril a las 7 se contacten nuevamente, se conecten con nosotros para... Nuevas noticias, nuevas actualizaciones, servicios, herramientas en relación a nuestra biblioteca Denis Soto. Que el Señor te bendiga y estamos para servirte.